Damas y caballeros, tengan todos muy buenos días. Vamos a dar inicio en unos instantes a este foro. Voy a invitar a quienes participan en la ceremonia inaugural a que vayan tomando su ubicación delante de todos los asistentes. Por favor, la señora Elaine Ford, al señor Raúl Solórzano, al señor Rodrigo de la Parra y también al señor Carlos Valdés. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este foro peruano de gobernanza de internet, que es un espacio de diálogo para conocer más sobre este interesante tema que siempre nos convoca y estamos abocados a conocer más de su uso en nuestro país. Y no solamente en Lima, sino en las diversas regiones del país, donde también se está llevando estos conversatorios, estas formas de reunirnos para conocer acerca del Internet, de su uso y desarrollo en nuestro país. Permítame presentar a quienes van a participar en esta ceremonia inaugural. Voy a pedir que recibamos y saludemos con un fuerte aplauso a la señora Elaine Ford, Presidenta de Internet Society. El aplauso para ella. Nos acompaña también en esta ceremonia inaugural el señor Raúl Sodórzano, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Saludamos la presencia del señor Rodrigo de la Parra, de ICAN, Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Para él también, el aplauso de todos ustedes. Y nos honra con su presencia el señor Carlos Valdés, Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy bien, vamos entonces a ceder el uso de la palabra a quien le va a brindar la bienvenida a este nuevo evento en el que todos vamos a, estamos seguros, salir muy complacidos, al Foro de Gobernanza de Internet Perú. Dejo con ustedes en el uso de la palabra a la señora... Y Lane Ford, presidente de Internet Society. A ver. Señor Viceministro de Comunicaciones, Carlos Valdés. Señor representante de ICANN para América Latina, Rodrigo de la Parra. Señor representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Raúl Solórzano. Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. Es un honor participar en la inauguración de nuestro Foro de Gobernanza de Internet Perú, que venimos preparando con mucho entusiasmo y gran expectativa desde hace varios meses por la necesidad de dar en nuestro país especial atención al tema de la gobernanza, un asunto que es decisivo para la evolución y el futuro de Internet y que está enlazado en la manera como las sociedades se desenvuelven y cómo los individuos interactúan en un mundo cada vez más conectado. Según Mark Zuckerberg, de cada 10 personas conectadas a Internet, una sale de la pobreza. Y el Banco Mundial nos afirma que por cada 10% de incremento de la conectividad de un país, el PBI crece en casi dos puntos porcentuales. En el Perú estamos dando pasos firmes en aras de lograr un país digital donde más peruanos tengan acceso a Internet, donde todos y todas se beneficien de sus bondades y donde la inclusión digital permita más progreso y oportunidades. Es una dirección en la que ya estamos enrumbados, no es tarea fácil. Y quizás uno de los grandes desafíos es la necesidad de articular entre diversos actores para lograr, una gran meta en común. Por esa razón, este foro es la mejor muestra de cómo las diversas instituciones organizadoras hemos trabajado coordinadamente para su realización. Debo mencionar a Democracia Digital, ONG, Hiperderecho, Internet Society Perú, Red Científica Peruana y punto .pe, DN, consultores, y evidentemente esto no hubiera sido posible sin el apoyo de Google, ICANN, Facebook, ISOC y la Asociación Latinoamericana de Internet ALAI. Las siete sesiones de nuestra nutrida agenda incorporan el enfoque de las múltiples partes interesadas, es decir, el enfoque multi-stakeholder donde se establece la participación balanceada de expertos de la sociedad civil, la empresa privada, el gobierno, la academia y la comunidad técnica, quienes abordarán los siguientes temas. Institucionalidad digital, agenda regulatoria, economía digital, derechos humanos en línea, acceso universal, UISIS, recursos críticos y seguridad de internet, Perú digital rumbo al bicentenario. Hablar de gobernanza de Internet todavía no es fácil en nuestro país. Por tanto, lograr que más de 40 expositores participen en nuestro foro ha sido un gran reto. Y es además una gran oportunidad para enriquecer nuestra reflexión y profundizar nuestros conocimientos en torno a la privacidad, la ciberseguridad, el IPv6, la libertad de expresión online el derecho al olvido, los esfuerzos regulatorios y las políticas públicas, el impacto en nuestra economía digital, la universalidad de Internet, el Internet de las cosas, entre muchos temas más. Agradezco la presencia de todos los participantes porque juntos haremos que los resultados de este foro sean fructíferos y sean también un aliciente para seguir avanzando en la gobernanza de Internet en nuestro país. Nuestro gran propósito es que más personas e instituciones se involucren y conozcan la importancia de velar y proteger el ecosistema de Internet. Y por supuesto, que comprendan también que la evolución y el desarrollo de Internet depende en gran medida de nosotros mismos. Muchas gracias. Muy bien, han sido las palabras entonces de bienvenida y de inicio de este foro a cargo de la señora Elaine, Elaine Ford, Presidenta de Internet Society. Tendremos también la participación eh, en este inicio del señor Raúl Solórzano de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenos días, damas y caballeros, señores y señoras miembros del panel de honor. Eh, en primer lugar, muchas gracias por la, por la invitación. Mi nombre es Raúl Solórzano y soy el director de la maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y soy invitado para brindar unas pequeñas palabras, sobre todo para hacer cierto énfasis en la relación que, que va teniendo la universidad, la academia en general, con estos temas digitales y relatar algunos de los hitos o hechos que en la maestría que dirijo se han ido plasmando, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera comentarles es que, claro, como, como el mismo nombre de la maestría indica, ¿no? Temas de propiedad intelectual y competencia, marcas, patentes, derechos de autor, publicidad, protección al consumidor, son elementos que desde que la maestría se inauguró ya en el año 2000 han venido formando parte de los distintos cursos de esta, de esta maestría. Sin embargo, en la medida que los temas digitales iban cobrando mayor relevancia, mayor notoriedad en cada una de estas áreas, lo que los profesores de estos cursos iban haciendo era introducir ¿no? cada una de estas, de estas eh, materias en el análisis de los, de los cursos correspondientes. Sin embargo, llegó un momento en el año 2014 aproximadamente en el cual en la universidad nos dimos cuenta que no era suficiente que estos tan importantes temas formaran parte tangencial de repente de los cursos de marcas, derechos de autor, de patentes o de competencias leales o protección al consumidor, sino que ya era el momento de tener un escenario propio a través de un curso independiente. ¿no? Entonces, en esa medida se hizo una ambiciosa reforma del plan de estudios que, entre otras cosas, creo... ...el curso de Derecho de las Tecnologías de la Información... ...para lo cual contamos con el, con el, con el apoyo, con la batuta... ...con la guía del profesor Oscar Montezuma... ¿no? Que, que, ...que va a formar parte además de los panelistas... ...entiendo más tarde. Entonces con, con Oscar, con el Comité Asesor de la Maestría... ¿no? Eh, ...se creó este curso, un curso de tres créditos... ...un curso repartido pues, en eh, 16 sesiones de tres horas cada una ...a lo largo de todo el semestre, 48 horas lectivas mediante las cuales ya contamos con un escenario propio independiente para el análisis de temas digitales, donde se ven desde protección de datos personales, pasando por eh, temas, del, temas de acceso a la información, llegando a publicidad y competencia desleal en entornos digitales, redes sociales y demás. ¿no? Es decir, cualquier problemática que pueda estar vinculada a contenidos digitales, ecosistema, y su relación con la propiedad intelectual y el derecho a la competencia ya tienen este escenario propio para los alumnos de la maestría, ese fue el primer paso sin embargo poco a poco nos fuimos dando cuenta que no era eh, que, que el tiempo y que el propio espacio se nos quedaba corto porque estaba únicamente dirigido a alumnos de la maestría, ¿no? o sea sentíamos que eh, si bien estaba muy bien reforzar esos conocimientos a los, eh, las personas que postulaban a la maestría, que ingresaban que seguían los dos años lectivos pues era momento de salir a otro escenario, ¿no? Es decir, no quedarnos, o sea, hacer que la, que la academia salga más bien y llegue a otro punto de encuentro. Fue así que, y esto debo, debo reconocerlo también, no hubiera sido posible sin el sólido apoyo que recibimos de, de Google. Desde el año pasado, ¿no? Tenemos unos formatos que se denominan cafés digitales. Ya vamos por la cuarta edición que hicimos hace un par de semanas. Entonces, en estos cuatro cafés digitales que empezaron el, en mayo del año pasado lo que tenemos eh, ya no son clases no son exámenes no son formatos vinculados eh, estrictamente a la academia sino discusiones discusiones para unas eh, 25 personas aproximadamente quienes quienes son eh, personas además que no solo forman parte de ellos estudiantes sino sobre todo actores clave no policymakers personas del, del sector privado del sector público que convocamos eh, para descentralizar el asunto, no en la universidad, sino en un hotel de San Isidro, no, 25 personas que estamos reunidos en torno a temas que parten por la exposición de, primero, unas tres personas, también de sector privado y sector público que durante la primera media hora se encargan de plantear la discusión, de generar el debate, pero lo más rico de estos, de estos cafés digitales es que después de esa media hora de exposiciones, durante dos horas más, estas 25 personas dan su particular punto de vista respecto de un eje temático que se, le, que se selecciona para cada café. En un café hablábamos, por ejemplo de los problemas jurídicos vinculados a publicidad y consumidor en, en, en, en, en, en no solo redes sociales, sino en estas plataformas digitales de servicios, no a través de del análisis de casos bastante emblemático. Recuerdo mucho que vino un representante, del Indecopi que, que, que entró pues, en un debate... A académico muy muy alturado, interesante con el sector privado respecto al análisis de temas como, como, como los taxis Uber y demás no eh, tuvimos otro café en donde poníamos en la balanza a la eh, libertad de información versus el Tema de protección de datos digitales, por ejemplo. Allí también hubo un debate muy, muy, muy interesante. El de, el de hace un par de semanas eh, estuvo referido a las ventajas del, del uso de los servicios en la nube, no, también mediante representación de distintos actores. Entonces, como les digo, ese segundo escenario, denominados cafés digitales, Pienso que viene contribuyendo mucho a esta, a esta discusión y a este fortalecimiento de la, del entorno digital en un momento en el cual eh, podemos salir de la universidad para llevarlo entonces a estas mesas de trabajo. Y en tercer lugar, eh, tenemos también un formato híbrido, no digo híbrido porque eh, si bien se lleva a cabo en la universidad es un formato que no está, eh, que no es lectivo, es decir, que no está relacionado con un curso que, que los alumnos tengan que llevar obligatoriamente, sino que más bien es un evento de un día abierto al público, ya no solo a 25 personas, sino tenemos en promedio, ya hemos llevado a cabo dos de estos eventos a un promedio de 70 personas, se llaman los Cyberspace Camp, ¿no? Estos Cyberspace Camp los hacemos también con, con, con el apoyo de, de Google, pero eh, adicionalmente con el apoyo de Law, ¿no? Que es, una, que es una organización académica, internacional, con personas interesadas también en la difusión de estos, de estos temas digitales. Entonces vienen los señores de iTechLo de distintos países, ¿no? Muchos de ellos son profesores universitarios, abogados en ejercicio, ¿no? a estos temas, entonces vienen a Lima y durante un día, durante una jornada que empieza como ahora, tipo 8 de la mañana, tipo ocho y media, nueve y hasta las 6 de la tarde, discuten en la universidad a un público eh, diverso de 70 personas aproximadamente todos todos estos temas. ¿no? El año pasado estuvimos analizando eh, Internet de las Cosas, Big Data, el derecho al olvido, eh, también asuntos sobre derechos derechos de autor, eh, vinculados a temas digitales en, en, en acuerdos de comercio y demás, ¿no? Cosas súper, cosas súper relevantes. Y al final lo que hay es una suerte de, de, de debate integrador porque como son abogados de distintos países y diferentes jurisdicciones, se arma un caso en particular con, con, con todas estas aristas que se vieron durante el día y estos cuatro o cinco abogados con, con interacción del público analizan el caso desde perspectivas no solamente del, del, del common law, sino también eh, del, del derecho continental y demás. ¿no? Es una discusión también bastante rica, bastante eh, intensa. Entonces, en resumen, eso quería presentarles ¿no? tres, tres propuestas o tres eh, motores que ya vienen, que ya vienen caminando, el curso en la maestría, eh, los cafés digitales y el cyberspace camp. ¿no? Esas son las experiencias que por ahora venimos teniendo a nivel de eh, la Academia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias. Agradecemos la participación en esta mañana del señor Raúl Solórzano de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Inmediatamente también vamos a poder escuchar al señor Rodrigo de la Parra de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Adelante por favor. Eh, querida Elaine, don Carlos, don Raúl, buenos días a, a todos, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí en Lima acompañando a muy buenos amigos. Este, primero que nada quiero felicitarlos por, por el evento, eh, como comentaba eh, Elaine Ford, no es fácil reunir a todos los actores involucrados para discutir temas de gobernanza de internet, eh, sobre todo en este ambiente multisectorial o de las múltiples partes interesadas o multistakeholder no siempre se logra, pero que es cada vez más frecuente ver que en los distintos países van surgiendo iniciativas locales o iniciativas nacionales para discutir temas de gobernanza de Internet, lo cual, eh, déjenme les digo que es parte de un consenso global eh, lo que es parte del consenso global es que la forma en la que se tienen que discutir los temas relacionados con gobernanza e Internet tiene que hacerse a través de este enfoque multisectorial. Es un acuerdo que está plasmado por este, los documentos que salen de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información en el 2003 y en el 2005, desde luego que es un documento eh, suscrito por, por los gobiernos, pero también eh, es un es, es un documento, una serie de documentos y compromisos que también son avalados por los distintos actores como la comunidad técnica, la sociedad civil, el sector privado, etcétera Es decir, hay un acuerdo generalizado en que los temas de Internet deben discutirse de, de esta forma. Y en realidad no es solamente una eh, serie de buenas intenciones plasmadas en un documento, eh, la discusión multisectorial es una necesidad para poder abordar los temas de gobernanza de Internet. Es decir, Internet eh, surge sin necesidad de que sea promovido ni regulado por los gobiernos. Internet va surgiendo gracias al esfuerzo eh, compartido de muchos y que florece gracias al ambiente de libertad y apertura que existe en él. Si ningún actor sería capaz, por mejores intenciones que tuviera, de mantener esta plataforma como es hoy día, de mantener esta plataforma que nos permite tener innovación, que nos permite ejercer derechos fundamentales, que nos permite tener actividades de ocio, cultura, eh, etcétera. ¿no? ¿Quién podría imaginar hoy día vivir sin, sin Internet? Entonces, es algo que tenemos todos que luchar que tenemos todos que trabajar para que se, para que prevalezca durante el tiempo. Entonces, la, la interacción entre los distintos actores es una necesidad, no es eh, solamente algo eh, digamos que pueda aderezar ¿no? las, las políticas públicas. Desde luego que se necesita eh, la presencia de los gobiernos para que puedan velar por el interés público, pero se necesita también de la experiencia de los colegas de la comunidad técnica para hacer que esto pueda operar. Se necesita el enfoque empresarial también, desde luego, y eh, fundamentalmente la participación de todos, de la sociedad civil organizada, de los usuarios de Internet, etcétera, para que esto pueda mantenerse como está hoy día. Eh, y así es como surgen las discusiones de gobernanza de Internet eh, en un ámbito global. Eh, y desde luego que, sean, que, que, que prevalecen, siguen ahí instancias como la organización que yo represento, el ICANN, que es una organización global, multisectorial, ¿no? que tiene encargada la gestión de algunos aspectos de la gestión de recursos críticos de Internet, como son las direcciones IP y los nombres de dominio. Eh, es, una desde luego, un tema muy importante, crítico, para hacer un, que funcione un Internet unificado, eh, único, que mantenga cierta coherencia a nivel, a nivel global. Pero lo que es interesante es que muestra esta plataforma multistakeholder, para facilitar el diálogo entre distintos actores y poder no solamente hacer el diálogo, sino operar estos estos o parte de estos recursos críticos de, de Internet. Eh, y la invitación para participar en este y otros foros, como el foro de gobernanza de Internet, el IGF a nivel global, está abierta y todos pueden participar independientemente que sea este, eh, un foro global. Es decir, no tienen que ir a través de una delegación nacional para participar, cualquiera puede aparecer en estos foros y en muchos otros para poder este participar, pero cuando hacemos esta invitación, no normalmente en los eventos de que vengan y participen en el ICAN o vengan y participen en el IGF, a veces es como muy lejano a la gente, es como si nos dijeran, vamos a contribuir a la, a la paz mundial, ¿no? y tu participación y tu voz puede hacerse escuchar y vas a contribuir a que el Internet siga siendo abierto, este, libre, interoperable, etcétera. Entonces, se antoja muy lejano. Entonces, Últimamente, bueno no, quizás este, ya no, ya no tan ya llevan varios años haciéndose así, hay instancias regionales para discutir temas de gobernanza de Internet, como el, el, el en América Latina es el LAC IGF, que va por su décima edición ahora en, en, en Panamá, eh, y eso parece que tiene problemáticas más cercanas a nosotros. Entonces, eso hace que se fomente mayor la participación y que la discusión de los temas ahí sea más cercana a la realidad de nuestra región. Y lo que sí ha pasado ahora con mayor frecuencia es la integración de instancias nacionales ¿no? que permiten todavía más eh, atraer temas que son de mayor interés o injerencia de los ciudadanos de, de ustedes de nuestro día a día. Yo imagino que la gran mayoría de ustedes traen este, por ahí anotados algunos temas en especial oposiciones que quisieran ustedes compartir con distintos actores que van a estar aquí aquí presente eh, estos foros nacionales adquieren distintas eh, formas no hay foros que tienen un grado de institucionalidad mayor que otros, hay foros de diálogo como, como lo es este y como lo es el, el IGF a nivel global eh, y no solamente es un seminario donde se viene a dictar charlas sino que realmente se, pre, se, se pretende que haya interacción entre los distintos actores. Es decir, la gobernanza de Internet, como, es, como debemos entenderla, también es el ejercicio de intercambio de opiniones, el ejercicio de intercambio de distintas visiones que permite enriquecernos y tener al final del día algún este, avance en alguno de los temas. Eh, pero hay, hay otros ejemplos, no, este, el ejemplo de digamos que ha logrado mayor institucionalidad en la región y quizás en el mundo es el caso brasileño que ya se constituyó como un foro de, de gobernanza permanente, el Comité Gestor de, de Internet. Hay otros que como la, la Mesa de Diálogo Colombiana, los, del, este, la, el, el caso de los diálogos de, de Internet en México y el Grupo de Iniciativa, eh, en fin que no tienen un grado de institucionalidad muy fuerte, pero no obstante, sí son utilizadas para discutir temas importantes en la Agenda Nacional de Gobernanza de Internet. Y, y, y bueno, este, no me queda más que agradecerles otra vez la, la invitación de estar aquí, un placer, de verdad, aquí vamos a estar un par de días este, participando de las discusiones del Foro de Gobernanza de Internet de Perú, y eh, pues les deseo el, el mejor de los éxitos y muchas gracias. Gracias también a la participación del señor Rodrigo de la Parra de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Señoras y señores, ahora tendremos la participación del señor Carlos Valdés, Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Eh, un saludo especial a mis compañeros de la Mesa de Honor, a Rodrigo, Raúl y Elaine. En especial a ella, un agradecimiento eh, muy particular por la oportunidad que nos brinda de estar aquí y compartir algunos temas con todos ustedes. Yo creo que el tema de gobernanza de Internet nos encuentra en estos momentos en nuestro país en una situación bastante expectante e importante, creo yo, a lo largo de la historia de, del Internet, aquí particularmente en el Perú. Eh, hay varios hechos creo que confirman eso porque, eh, como todos ustedes sabrán, hay eh, grandes esfuerzos que ha venido realizándose por parte del Estado para desarrollar lo que es la infraestructura de comunicaciones en banda ancha. ¿No? Bueno, este es un aspecto importante, no lo es todo, por supuesto, pero el otro lado, la otra cara de la moneda, o el otro lado de la balanza, como querramos, eh, tiene que ver con, con la demanda de servicios de banda ancha, la utilización de las TIC en forma intensiva, y esto a su vez también requiere eh, de muchos temas que están en el camino y que hay todavía que construir y hay que trabajar. Pero, eh, ¿quiénes lo van a hacer? ¿no? Obviamente no solamente eh, es una tarea del Estado, sino, eh, como bien se ha comentado antes, es un trabajo que tiene que llevarse a cabo en forma eh, mancomunada, donde tienen que estar todos aquellos quienes tienen un rol importante y válido en esta tarea tan grande. Entonces aquí me refiero a la sociedad civil, me refiero al sector privado, me, me refiero al sector académico, junto con el, el sector público. Pero también creo que es... Eh, es muy importante tener presente que eh, no solamente el tema, digamos, tiene importancia y hay mucho que hacer en el caso de Lima, por supuesto. Nuestro país tiene 24 regiones, ¿no? Y eh, el trabajo en las regiones y con sus representantes y con sus actores en cada una de estas eh, regiones es sumamente importante. Eh, la participación, además de todos estos estamentos representativos de la sociedad, creo que también eh, en estos momentos ¿no? adquiere un, un tamiz y un, eh, digamos, una etapa, creo que importante, porque eh, en el Perú tenemos la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, la CODESI. Y en la última eh, sesión, justamente la semana pasada, eh, se propuso, y bueno, todos estuvieron conformes con la propuesta, porque hasta antes de eso, ¿no? los representantes básicamente con voz y voto eran los representantes del Estado, pero aquí se decidió además incorporar a los otros, también con voz y voto. Claro, esto va a tener que seguir un camino de aprobación de un decreto supremo, pero creo que la apertura y la incorporación a estos otros estamentos representantes de la sociedad, creo que marca un hecho importante, y que además para el tema de la gobernanza del Internet, o sea, creo que es un tema relevante. Así que de aquí para adelante tenemos todavía mucho trabajo por realizar, a mí me anima y me motiva mucho el trabajo con las regiones, justamente la semana pasada tuvimos una reunión que es parte de un programa que tenemos en el año con la Comisión Intergubernamental de Transportes y Comunicaciones en materia de telecomunicaciones, es decir... Tuvimos reunión, una reunión de dos días, una jornada de trabajo de dos días, con los representantes de las regiones en esa materia. ¿no? Pero como acabo de mencionar, el nombre de, de esa comisión es de telecomunicaciones. Y ahora estamos hablando del internet, estamos hablando de las TIC, de la social información. Pero yo he encontrado que este terreno es un espacio muy interesante para también, así como nosotros ahora queremos evolucionar de un viceministerio de comunicaciones a un viceministerio de TIC, también ese mismo espacio que ya está creado, pero es una instancia que hasta ahora ha cumplido de repente con las funciones que hemos tenido de, la, de, de las competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a tener también que cambiar. Yo ya se los adelanté como un reto, como un desafío, trabajar con las regiones en todo este tema de desarrollar... Eh, la sociedad de la información, el internet en cada una de las regiones, pero además también nos, somos, nos hemos sorprendido gratamente, por cierto, con las experiencias que ya en algunas regiones se vienen dando. Por ejemplo, en el caso del Cusco, ya existe una agenda digital que ellos han trabajado y han desarrollado. Entonces, eh, y no solamente ahí, también de las conversaciones ya de manera informal, amical con los diferentes representantes, por ejemplo, en Puno también había un esfuerzo eh, muy interesante que están avanzando, y al final quedamos en que un, para una próxima sesión de esta comisión intergubernamental, las diferentes regiones que hayan realizado avances van a presentarnos sus experiencias para comenzar a compartir todo esto que creo que es un tema eh, nacional, ¿no? Y si vamos bajando, ¿no? Eh, a nivel de las regiones y también los gobiernos locales. Entonces, yo creo que nos espera un, todavía un largo trecho porque tenemos que organizarnos para ver cómo vamos a desarrollar ese trabajo, justamente al equipo del, del MTC, del Viceministerio de Comunicaciones, hace pocos días hemos estado conversando de trabajar una propuesta para ver cómo va a ser nuestro mecanismo de trabajo para poder desarrollar todos estos temas eh, a nivel nacional. ¿no? Así que creo que eh, este foro ¿no? es sumamente oportuno por esa razón también, ¿no?, y este creo que todo eso realmente es muy motivador, muy desafiante, por cierto, y tenemos mucho trabajo por llevar a cabo. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Creo nuevamente que esto nos es, es algo eh, muy eh, relevante y oportuno, así que espero pues que estos dos días sean eh, o la jornada sea muy, muy este, importante para todos. Muchas gracias. El agradecimiento al señor Carlos Valdés, Viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por su participación en esta ceremonia de apertura, así como también el agradecimiento a quienes han participado haciendo uso de la palabra y dando inicio ya a este foro de gobernanza de Internet Perú. Muy bien, gracias a los señores nuevamente que han participado, les brindamos un fuerte aplauso en señal de agradecimiento... Y nos vamos a preparar para el primer panel que se va a presentar, que es institucionalidad digital. Entonces, gracias y vamos a convocar a quienes van a participar en este panel. El señor Carlos Valdés, como viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eh, también está Liniek School, secretaria de Gobierno Digital de la PCM, la presidencia del Consejo de Ministros. Juan Rivadeneira, del Comité de Telecom AFIN, Mario Ocalán, de PROM Perú, participará como moderador en este panel Institucionalidad Digital, Eric Iriarte, de Alfa Redi. Perdón, antes de poder in dar inicio al panel, eh, pueden eh, tuitear al hashtag IGF Perú. Repito, para la, que puedan realizar un Twitter, al hashtag IGF Perú. Y para el Wi-Fi la clave es Júpiter 0315. Clave del Wi-Fi es 0315. Muy bien, vamos a también a invitar a conformar este panel a la señora Curio del Ministerio de Educación. ¿Sí? Por favor, si fuera tan amable. Muy bien, entonces ahora sí queda ya en la conducción de este panel, institucionalidad digital, Eric Iriarte como moderador de representante de Alfa Redi. Gracias. Eh... Empezar una discusión sobre gobernanza de Internet, hablando sobre institucionalidad, me parece un poco anacrónico. Debería ser lo primero que se debería haber tenido, o lo que debería primero tenerse, para poder saber hacia dónde vamos dando los avances. Hay que reconocer que llevamos 26 años de Internet en el Perú. No, no es poco tiempo. Eh, han pasado cinco gobiernos diferentes, y no logramos tener un norte claro común. La falta de un norte claro nos obliga a la necesidad de discutir reiterativamente y empezar las discusiones por qué norte queremos en común. Y para poder tener un norte en común necesitamos tener alguien que nos que coordine, ya no si no mande, sino por lo menos coordine este norte en común, pero además un lugar específico donde se encuentre este norte común. Cuando el viceministro comenzaba discusión inicial, en su presentación inicial, contándolo el avance del viceministerio de TIC, eh, esta opción que ha ido ideando el presente gobierno de tener sociedad de la información hacia afuera a través de un viceministerio TIC con su solución hacia la sociedad y un uso de las TIC hacia adentro del Estado a través de la oficina, la Secretaría de Gobierno Digital que dirige el DNX es una opción, es un modelo diferente, no es un modelo que haya tenido antecedente en otro lugar del mundo. Pero cuando uno comienza a revisar los informes de la agenda de competitividad, durante el pasado, los pasados 10 años casi, se hablaba de la agencia de una sociedad de la información. Las discusiones también hablaban del ministerio de sociedad de la información. Se ha hablado de potenciar la oficina de gobierno electrónico hacia una secretaría. Bueno, eso ya se logró, pero se ha encapsulado en el tema eh, propiamente de gobierno electrónico. Se ha hablado de que la CODESI debería ser este elemento diferenciador y, esto hay que reconocerlo, con el liderazgo del viceministro de Comunicaciones, se ha vuelto a ser una instancia multiestamentaria, multiestakeholder, lo que la CODESI es. Así fue creada, fue diseñada y por algún momento, por alguna época, dejó de serlo así porque no se entendía que la sociedad civil, el sector privado y la academia tenían pie de igualdad en la toma de decisiones para estos aspectos digitales. Mañana, no estoy haciendo un spoiler, no estoy haciendo un aviso público, sino el día de mañana el acuerdo nacional, después de cinco años que los partidos políticos en concreto Acción Popular y el APRA pidieron eh, tener un espacio de que se genere una política de Estado mañana por primera vez va a haber una, una primera discusión pública sobre si es necesaria una política de Estado en materia de sociedad y de la información Mientras que el resto de países de la región ya la tienen claramente delimitada nosotros todavía recién estamos preguntándonos si es que es el camino a tener. Con estas ideas iniciales, dejo a la mesa. La idea básica es que vamos a tener una conversación y yo les voy a ir dando cinco minutos a cada cual para que pueda ir sobre cuatro detonantes principales. Los cuatro detonantes tienen que ver con la idea de qué tipo de sociedad de la información, qué tipo de, de institucionalidad, institucionalidad queremos para el Perú. La primera pregunta es. Esta institucionalidad que queremos diseñar tiene que ser para todos. Estamos hablando de un internet para todos o solamente para eh, algunos. Y si es para algunos, ¿quiénes serían estos algunos? Le damos a la dama primero o, o alguien levanta la manito. Curio. ¿no? Gracias. Eh, buenos días con todos. Eh, vengo del Ministerio de Educación. Eh, soy, dirijo la... Eh, Oficina de Innovación Tecnológica en la Educación y ahora estamos trabajando justamente mientras esperamos con entusiasmo y paciencia que se formalice el bicetic para tener un ente rector, no ese norte que planteas común. Eh, nosotros venimos desarrollando, eh, hemos hecho ya la Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales en la Educación. Estamos próximos a tener ya oficialmente. Nuestro plan nacional de tecnologías, ¿no? Estamos a nivel de alineamientos, pero tenemos próximamente el plan. Y justamente, la primera pregunta eh, viene muy al caso, porque nos planteamos eso, ¿no? Como primer interrogante, realmente estamos hablando de un país que eh, enuncia eh, las, la intención clara de hacer de, del Perú un país menos desigual, y entonces, pues empezamos por construir la Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales pensando en eh, una estrategia para todos, un acceso para todos, y entonces nuestra primera capa de acciones tiene que ver con el cierre de brecha. Es decir, cierre de brecha de eh, todo lo que tenga que ver con el mundo digital. En primer lugar, el cierre de brecha del docente, la falta de oportunidad que han tenido docentes por este paradigma de, bueno, mientras no tengas luz o mientras no tengas... Eh, todavía acceso a alguna tecnología, entonces esperemos y empecemos por Lima y por los proyectos pilotos en los colegios eh, públicos de San Isidro, que es lo que ha pasado muchísimo. Hay algunos colegios que tienen mucho más que, que colegios inclusive privados, pero mientras hay una, unas diferencias inmensas, enormes, gigantes, que tenemos que abordar. Entonces, empezando por ahí, seguido de el kit digital, no esto que llamamos bueno, estos dispositivos tecnológicos que tienen que estar en manos, pero todo ello pensando en llegar en el 2019, y ahí golpeándole el codo al MTC, a PCM, bueno, de hecho a, al MEF, pero tenemos que ver de qué manera todos tienen acceso, el Internet para todos, eh, en el ámbito de educación, todo el sistema educativo conectado en el 2019. Esto no quiere decir que vamos a llegar pues con, un punto, con cada punto en cada escuela, aunque hayan dos niños en esa escuela, Vamos a colocar ahí un satélite, para para una señal satelital para los niños. Pero sí que esos niños sepan que tienen, eh, con una frecuencia que tenemos que definir, no, al menos la oportunidad de acceder, ya sea en tambos, ya sea en colegios de jornada escolar completa que tengan aledaños, ya sea en centros organ de organizaciones sociales, etcétera, etcétera, donde fuere tenemos que construir ese mapa de acceso a la conectividad. Con Carlos venimos en algunas reuniones ya entre de, de, de disti de distintos sectores, básicamente educación con, con Mtc eh, venimos viendo cómo vamos a poder lograr esto, no tenemos por un lado ya todo el tema de la de la red dorsal clave para nosotros porque es una es una política que contempla definitivamente este concepto de internet para todos de hecho eh, eh, priorizando las zonas eh, rurales eh, que, a las que llega la, la fibra óptica, pero que, que la necesitan y que no han tenido esta oportunidad. Entonces, es Internet definitivamente para todos. Juan. Gracias. Bueno, ante todo quisiera agradecer por la invitación que nos han formulado. Eh, creo que es una verdad de perogrullo que el sector privado, En, el, en, el, en general, en la evolución, en el desarrollo del de Internet, y en general de la gobernanza en el mundo. Eh, cuando me formularon la invitación, eh, yo decidí, eh, digamos, empezar por lo básico. Me pidieron, digamos, a un panel sobre institucionalidad. Entonces, eh, qué cosa es lo que espera digamos, el sector Estado. No voy a abordar directamente la pregunta de si este, se debe trabajar sobre un internet para todos porque creo que eso es obvio, ¿no es cierto? Este, eh, ya desde el momento en el cual eh, instrumentos internacionales, instrumentos supraconstitucionales, eh, incluyen y consideran el acceso a internet como un derecho, eso creo que nos exime de, de mayor comentario y de mayor análisis. Pero sí eh, eh, me gustaría reflexionar sobre este concepto de institucionalidad. Cuando uno revisa el diccionario y dice, ¿qué cosa es institucionalidad? El diccionario de la cadena nos remite a institucional. Y a su vez, la frase institucional nos remite a institución. En su tercera acepción, que es la que más podría acercarse, la institución es aquel organismo digamos, que se encarga de desarrollar funciones de interés público y entonces uno puede formularse la, la siguiente pregunta estamos hablando de lo mismo esto es la institucionalidad que queremos simplemente crear un organismo que es algo en lo cual más o menos en los últimos años todos vienen consiguiendo o se requiere un organismo que centralice que supervise que mande que defina políticas etcétera etcétera y ahí es donde yo tengo una eh, digamos una visión de alguna manera discrepante creo que no basta con la creación de un eh, eh, ciertamente es un logro, pero con cargo a ampliarlo después, porque tengo ahí algunas algunas inquietudes, algunas reflexiones, creo que la, la creación del organismo encargado, digamos, o, o este, como se llame, viceministerio, ya se le ha asignado, la, la, la, digamos, el rango viceministerial. Yo sugeriría repensar si es que estamos realmente frente a una figura idónea eh, si el impacto del de desarrollo de internet y de las tecnologías de información va a recaer directamente sobre derechos de las personas, sobre educación, sobre desarrollo económico yo creo que nos estamos quedando muy cortos con la creación de un viceministerio. si es que este impacto sobre la persona tiene estas magnitudes, creo que no es inclusive descabellado pensar en postular la creación. Yo sé que la ruta es complicada, que la ruta es larga, y que lo que voy a decir probablemente le suene un poco extraño a algunos, pero inclusive la creación de un organismo con rango constitucional. Uno de los grandes problemas que se plantean cuando eh, en el Estado uno quiere crear una organización que realmente marque la diferencia, que esté empoderada, que tenga capacidad de hacer enforcement, es dónde se ubica, dónde se coloca. Esta fue una discusión que hubo en los noventas, por ejemplo, cuando eh, se estudiaba la creación de los organismos Finalmente la decisión fue, bueno, la arquitectura del Estado no nos permite, sino bajo este manto de la autonomía, insertarnos como organismos públicos descentralizados dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, que finalmente termina siendo, digamos, para decirlo de manera directa, un ministerio más. O sea, el ministerio no es ministerio, pero un ministerio más. Cuando en las experiencias, eh, digamos, comparadas para otros temas, por ejemplo, las famosas Comisiones Anticorrupción. Tuve, por razón totalmente distinta a mi ejercicio profesional, la oportunidad de hacer investigación jurídica hace unos años sobre cómo se trabajan los temas de corrupción en el mundo y las agencias que estaban, digamos, localizadas en los países asiáticos que más éxito habían tenido, eran aquellas que estaban por encima de los ministerios. Las experiencias que ha habido en el mundo respecto de este mismo tema no han sido del todo exitosas, es decir, cuando se crean estas famosas comisiones, estos famosos Ares, etcétera, etcétera, que al final de cuentas con el tiempo terminan extendiéndose. Entonces, esto, eh, con cargo luego a, a, a, a, a, a decir un par de temas, para plantear esta primera sugerencia, creo que con un viceministerio nos estamos quedando corto y deberíamos apuntar, yo sé que la ruta es larga, a algo, digamos, mucho más importante para que tenga el efecto que todos deseamos. Muchas gracias. Este, creo que ya mis antecesores han comentado varios de los detonantes que aludía Eric. Y efectivamente este, este tema de institucionalidad es, es sumamente eh, creo que el tema es muy, muy provocador como para, o sea, para una discusión ¿no? de qué cosas es lo que nosotros realmente necesitamos. Pero. En este caso, en el caso de particular nuestro, de cómo se ha venido dando este, las cosas en nuestra historia, eh, creo que esta propuesta que se lanzó para que nos convirtamos en un viceministerio de TIC, de lo que actualmente somos, el viceministerio de comunicaciones, y que la Secretaría de Gobierno Digital, ex OGI, vea lo que son las TIC hacia adentro, o sea, para el Estado el Gobierno Digital y nosotros hacia afuera, sociedad de la información, es un modelo muy particular como bien lo ha comentado Eric, pero también es cierto que lo que hemos tratado de hacer es ser muy prácticos, y entre varias razones, pero creemos que de esta manera ¿no? puede ser aceptado. En algún momento yo pienso, esa es una opinión personal, pero ojalá suceda así, la presión de la realidad ¿no? por tantos temas que se abarcan y que bien se han dicho, este, son muchos temas y también la relevancia puede llegar a ser más de lo que en estos momentos creemos o nos imaginamos, tal vez eso haga que eh, nos convertamos en una institución diferente, tal vez un ministerio, ¿no? como en otras realidades. Pero bueno, yo creo que la idea ha sido básicamente ser práctico. Pero ahora, ¿qué más implica lo que estamos considerando? Yo creo que no basta, ¿no? bien se ha comentado, con una eh, institución que únicamente digamos, esté ubicada en el MTTIC en su momento porque también, siendo el tema de las TIC un tema transversal, ¿no? eh, para que el tema realmente funcione, necesitaríamos que también en todos los sectores exista alguna dependencia con quienes las directivas, las directrices, este, las coordinaciones se puedan engarzar de manera adecuada. ¿no? Yo a eso le he llamado, bueno, no le he puesto un nombre, pero en otros países este, existe el GCIO, Government Chief Information Officer, confusiones de repente un poco diferentes. También existe el E-Leader, como le ha llamado alguna vez el Banco Mundial. Eh, bueno, simplemente habrá que definir en algún momento su nombre porque creo que es importante, pero es una estrategia de TIC en cada sector. No, porque el tema realmente es estratégico. Entonces, eso también se va a necesitar. Eso ya además existe una experiencia que podríamos considerar como referencia, que es el caso del medio ambiente. Tenemos... ¿no? Un, un ministerio dedicado a los temas ambientales y también en las entidades del Estado, en los sectores tenemos direcciones relacionadas a, a los asuntos socioambientales. Lo tenemos también en el MTC, entonces quiere decir que de esa manera no se ha creado una institucionalidad que por ser transversal tiene que encarzarse con, este, en, en todos los sectores. Entonces, ese también es un tema por este, desarrollar y por construir. Igualmente también eso tendrá que tener un alcance a nivel de, eh, de, de los gobiernos este, regionales y locales, los tres niveles de gobierno. ¿No? Eh, bueno, entonces todo eso con el fin de que las articulaciones y coordinaciones que pretendemos realmente se puedan llevar a cabo porque si no vamos a estar desconectados, ¿no? y eso ya nos ha pasado antes. Por ejemplo, con temas de gobierno electrónico ya nos ha sucedido ¿no? en las instituciones del Estado existen las oficinas de tecnología e información pero muchas de ellas están por debajo de una oficina general de administración entonces el tema no camina de esa manera ¿no? la visión no es la misma la, eh, entonces creemos que eso también hay que modificarlo eso va a implicar en la práctica seguramente pues este, replantear y modificar los reglamentos de organización y funciones de las entidades y luego está toda la dimensión ¿no? de trabajo con los eh, estamentos de la sociedad, como antes comentamos, ¿no? el, la sociedad civil, el, el sector privado, el sector académico y aquí también una mención especial al sector académico que antes no había sido convocado como un socio estratégico. Nosotros creemos que sí tiene que estar, y así en el caso de la COESI también ya lo hemos definido. Bueno, creo que el tema da para mucho más, pero no quiero consumir más en tiempo. Bueno, eh, mi nombre es Mario Charán de Prom Perú. Eh, gracias por la invitación a Internet Society, capítulo Perú, a Google también, que eh, promovió mi participación en este evento y en otros más que estamos nosotros como gobierno, con el MTC con el, con el, eh, el, eh, el, eh, y todo el Ejecutivo, poniéndole fuerza a fortalecer todo el ecosistema digital, el ecosistema de Internet. Y nosotros como Prom Perú estamos acá debido a nuestra participación activa en... Eh, en la Alianza del Pacífico, ¿no? que es un aspecto importante del cual voy a hablar más adelante. Y en este caso, las, a nivel institucional, eh, es uno de los grandes retos que tiene Perú, ya que a la hora de que nosotros, desde el punto de vista del comercio internacional y Perú, visto hacia afuera, siempre nos medimos con diferentes países en diferentes rankings mundiales, ¿no? como el Doing Business del, World, del Banco Mundial y recientemente el eh, reporte, de competitividad del World Economic Forum, ¿no? donde estamos en el puesto 67 de 140 economías, y nosotros podemos avanzar mucho más porque en el aspecto económico, en el aspecto inclusive de infraestructura, logístico, de propiedad intelectual, financiero, de bienes y servicios, estamos muy bien, pero quien nos trae a la cola o nos rezaga bastante es el aspecto institucional. Estamos en el puesto 120 de 140 economías, y eso es un tema que no solo pasa en este caso de Internet. Sino pasa en diferentes aspectos de la vía laboral, de la vía medioambiental y diferentes aspectos que el Perú viene desarrollando. Y es por eso que nosotros, en este aspecto, y teniendo las buenas prácticas que tenemos en el mundo de comercio internacional, muchos de, de, de los sectores que en el Perú queremos desarrollar han tenido ese correlato, esa interacción con el mundo internacional. ¿no? El medioambiente, a, a través de los tratados de comercio, la propiedad intelectual el mundo laboral, el mundo de la exportación o, o el tema de los servicios en la economía, el tema de bienes, el tema financiero, mercado de capitales, etcétera, Siempre han tenido esa fuerza a través, o ese canal eh, importante que han tenido los tratados de libre de comercio que han fomentado la institucionalidad de ciertos sectores en el Perú. Y es algo que nosotros queremos promover no solo a través de los las TLCs, que actualmente el Perú tiene 69 tratados de libre de comercio con diferentes países, ya tenemos 19 tratados pero con 69 países que involucran a 3.000 millones de habitantes en el mundo, por lo cual Perú tiene un beneficio extraordinario para poder no solo llevar sus productos sus bienes, sino traer tecnología, pero sobre todo traer institucionalidad que hay en otros países. Es unas partes importantes que no se ven tan tangiblemente en los Estados Unidos de Comercio, pero que nosotros que estamos en el mundo internacional de comercio lo vemos, ¿no? cómo impacta positivamente esa relación que tenemos con los gobiernos europeos, asiáticos, y de, y de Norteamérica, que impactan positivamente nuestras regulaciones y fomentando un poco más la formalización y la institucionalidad que hay en nuestros países. De hecho, la Alianza del Pacífico está significando para el tema digital, para el tema internet, un punto muy importante. Se ha conformado, recientemente acabo de llegar de México, el Grupo Técnico de Agenda Digital. ¿no? Ya está como subgrupo dentro del Grupo de Innovación, que también yo pertenezco, pero ya los gobiernos, a nivel de los consejos de ministros y de los viceministros del Grupo Alto Nivel de la Alianza del Pacífico, han conformado este grupo técnico de Agenda Digital que va a marcar ese fomento, ese impacto positivo en la institucionalidad que, que necesitamos nosotros como país para poder fortalecer toda nuestra integración de internet, de integración digital. Hay cuatro pilares muy importantes que se han desarrollado, que ya se estableció como hoja de ruta de este grupo, en donde tenemos la economía digital. Tenemos el gobierno digital, tenemos la conectividad digital y finalmente el ecosistema digital. Estos cuatro puntos están siendo desarrollados ya no solo a nivel de gobierno, hay una participación muy importante de las empresas privadas, internacionales o globales, pero también de nuestros eh, de los ecosistemas de, de innovación y de internet en la región, que están proponiendo puntos muy concretos en los cuales Perú va a forzar a que Perú comience a promover internamente, porque esto no solo queda en un acuerdo, en un grupo de trabajo, sino en los próximos días, en la cumbre de Cali, la, la cumbre presidencial de Alianza del Pacífico, va a quedar como mandato presidencial. el Por ejemplo, avanzar en el estándar IPV6 para el sector público, en desarrollar un mercado de, digital de regional, en el de promover todo el tema neutralidad de la red, el de seguridad digital, en la, en la protección y la privacidad de los datos. Esto va a quedar como mandato presidencial y va a ser un más para todas las entidades públicas que estemos en los, entre los cuatro países, en Chile, Colombia, México y Perú. Y es algo muy importante porque va a finalizar, el va a promover este tema de agenda digital en la mesa. Sí. Estamos siendo estrictos con el tiempo, pero... A ver, dos temas en esta primera ronda. El primero está por dicho que el Internet tiene que ser para todos. Es un instrumento social, de cambio social y es intrínseco en toda la discusión. Y segundo, es el tema de la institucionalidad. Es necesaria una institucionalidad. No ha salido aún el tema de, de, de la política de Estado detrás de la institucionalidad. Hacer una, una institución que se encargue de algo, pero no se sabe qué es ese algo, pues bastante complicado. En los últimos 26 años, el desarrollo de sociedad de la información ha sido fundamentalmente desde el sector privado. Cabinas públicas, empresas de Internet, el ecosistema digital, startups, eh, eh, aplicaciones y similares. Con lo cual, la pregunta en este segundo momento es cuando el Perú, y quiero empezar con Mario, vamos a ir de, en el camino inverso. Cuando Perú va hacia afuera y se reúne para temas de ecosistema digital, va para un Perú a través del acuerdo de la Alianza del Pacífico. Pero cuando tiene que ver ciberseguridad, van otras entidades. Cuando tiene que ver conectividad, va el MTC. Cuando tienen que ver desarrollo de cultura, va... Ministerio de Cultura y normalmente reuniones de Unesco. Cuando bajas al país, cuando vienes de regreso ¿qué forma de espacio de interrelación tiene que existir? Porque de nada nos sirve que estar en todos los espacios afuera, además participamos creo que casi todos cuando al retorno no hay estos espacios de coordinación para hacer un esfuerzo común. De nuevo la falta de institucionalidad es un problema más acá que afuera y la pregunta es ¿qué institución requerimos qué tipo de institucionalidad requerimos para que no queden esos esfuerzos aislados de quedar muy bien afuera, pero adentro no estaban. Comenzamos, Mario. Por tu lado. Bueno, las buenas prácticas que tenemos a nivel de, eh, de, de los tratados libre de comercio nos han permitido establecer comités administrativos de cada uno de los tratados libre de comercio que tenemos y en este caso también tenemos un comité de administrador, una coordinación nacional en el Ministerio de Comercio Exterior y en la Cancillería peruana y se ha sumado recientemente el Consejo de Ministros de Hacienda, porque es este un tema súper importante la integración financiera entre los países, pero ya tenemos a dos ministerios que congregan o concentran eh, mensualmente un par de veces, porque realmente la Alianza del Pacífico es un eh, acuerdo de integración profunda, como se dice, demasiado dinámica. Además de los cuatro, estamos 52 países observadores, de los cuales cinco quieren ser miembros plenos de la Alianza del Pacífico, estamos hablando, por ejemplo, de Nueva Zelanda, Quiere ser un miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Entonces, estamos a ese nivel. La administración es muy compleja, no solo al interior del país, no solo al interior porque somos cuatro, sino porque somos prácticamente 60 países que estamos en este acuerdo. Pero tenemos las buenas prácticas en donde concentramos una coordinación nacional eh, por grupos temáticos, la concentración de las principales entidades que fomentan o que tienen que ver directamente con los temas involucrados. Por ejemplo, el tema de agenda digital, Estamos en la mesa del MTC, estamos en la mesa, está en la mesa de Indecopi, está en la mesa de la Cancillería, está en la mesa del eh, Consejo de Ministros, o sea, las diferentes entidades que tienen que ver con eh, la regulación y, el, y también se están sumando en algunas mesas entes privados, como la innovación, que tiene que ver algo con el tema de Internet, el emprendimiento dinámico de alto impacto, ¿no? donde estamos con el Concitec, el Ministerio de la Producción, estamos en INEA, ¿no? en innovación agrícola, eh, y la Asociación de Emprendedores de la Alianza del Pacífico, ¿no? que es el sector privado, además del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, porque no somos... Yo creo que una parte exitosa de este acuerdo de integración que tenemos en la región es que tenemos el apoyo muy potente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, uno que nos acompaña en todas las reuniones y en donde nos proponen a nosotros, a los gobiernos, de manera... Eh, de impacto empresarial, diferentes temáticas desde que van desde políticas de acceso a mercado, financieras, hasta internet, que tenemos justo el capítulo chileno, en la Alianza del Pacífico es el que lidera todo el tema de internet y de innovación para la Alianza del Pacífico, ¿no? el que nos proponen los otros temas. Entonces sí hay espacios en donde con, con, concentramos, pero sobre todo en los sectores eh, públicos. De hecho, yo siempre, eh, bueno, nosotros como Ministerio hemos promovido la participación privada y es algo que creo que debería, insertarse más. ¿no? El famoso cuarto alado que hacemos las negociaciones también deberían existir no solo en el momento de la negociación pura, sino en todas las instancias cuando administramos nosotros los diferentes tratados que nos conectan con el mundo. Y en este caso eh, yo sería, eh, y más, estamos promoviendo en las próximas reuniones del grupo técnico de, de agenda digital que participe directamente el sector privado y nos ponga sobre la mesa los retos para que nosotros promovamos la integración o el fortalecimiento y crecimiento de esta institucionalidad que necesitamos en este sector. Sí, muchas gracias. Este, sobre este tema, lo que este Eric estaba comentando, yo creo que eh, hay que tener presente lo siguiente. El tema, el tema de, las, de, la, de las tecnologías siendo una herramienta ha sido, creo, eh, tomado ya por varios sectores para poder utilizarlos cada uno en, en su actividad diferente, por cierto. Pero es verdad, o sea, es, eh, hay necesidad con la institucionalidad de poder articular todos estos esfuerzos. ¿no? Yo a veces utilizo de repente un ejemplo que podría ser más o menos válido, de que si hace 50 años hubiéramos cada uno querido satisfacer nuestras necesidades de comunicación, ¿no? si cada uno hubiera comprar equipos de alguna forma y prendido ¿no? este, equipos que usan frecuencias hubiera sido seguramente por algún momento una solución viable, pero luego con las interferencias ya no. En, en el caso de la institucionalidad que necesitamos, digamos, la idea es justamente poder articular tantos esfuerzos que venimos haciendo, cada uno en forma aislada. ¿no? Cuando se dan estas ocasiones, como bien eh, lo comenta Mario, este, de eventos... Este, o, eh, espacios internacionales, como comentaba Eric, de alguna forma, claro, el, el país acude a través de sus diferentes representaciones y se logra algún tipo de presencia, este, pero eso también todavía requiere ser este optimizado, ¿no? porque eh, en muchos casos también la, la presencia de repente no está suficientemente articulada o coordinada. Eso creo que es una experiencia que también notamos, por más esfuerzos que se puedan estar haciendo, ¿no? y eso es hay que reconocerlo. Entonces, este, yo creo que con la institucionalidad, no, sí se va a ganar en ese terreno de una más fácil, más adecuada coordinación y articulación. Pero creo que hay que reconocer también, ¿no? de que en, en, en todo este tema, no, y las instituciones todos hemos tratado de hacer cosas, proyectos, no porque no hemos tenido la institucionalidad. Esto ha contribuido también a cierto desorden. ¿no? Eh, escuchamos a veces que de repente en un sector ya están avanzando con algún tema, no de repente por ahí se, se habla de que una entidad X asume el tema de la ciberseguridad y de repente no estamos todos de acuerdo, nos llama la atención. Y es justamente porque ante tanta carencia ¿no? de temas que se van escapando, ¿No? tuvimos hace poco el ataque internacional ¿no? que a todos nos, nos llamó la atención y todos nos preguntábamos y aquí en el Perú ¿quién, quién es la voz cantante? no eh, definitivamente sí había una entidad que tenía que ver con ese tema pero para la entidades del Estado pero hacia afuera y toda la sociedad bueno eso quedó como una gran interrogante entonces este yo creo que es algo para nosotros como país es algo muy urgente contar con esa institucionalidad ¿no? que cuando no la tenemos también impacta en estos índices de competitividad a nivel internacional, ¿no? que nos ubican luego en un ranking, en una ubicación que nadie quiere estar. ¿no? Así que este, yo eh, creo que, eh, si bien de repente el actual modelo eh, no es el, el, el modelo óptimo, yo creo que tenemos que trabajar sí por eh, una vez que la tengamos, no esperando que eso suceda dentro de poco, ¿no? realmente abordar todos los temas que están en la agenda que nos permite ordenar todos los esfuerzos que venimos haciendo y tener ya algunas metas al menos iniciales ¿no? de coordinación de tantos esfuerzos que se vienen haciendo, hay que reconocerlo no Las entidades académicas, de sociedad civil hace muchos esfuerzos del sector privado lo mismo ¿no? pero creo que por ahí perdemos este, eficiencia cuando no tenemos todavía la institucionalidad Yo, yo creo que lo, que lo que hemos escuchado que nos ha mencionado este, Carlos precisamente abona a en, en esta necesidad de, de, de apuntar hacia algo más, eh, digamos, consolidado, más eh, que, que permita efectivamente que se lleve a cabo esa, esa coordinación entre todas las agencias eh, involucradas. Eh, ojo que con mi intervención anterior no quiero decir que no sea un avance esta propuesta de creación de un, de un viceministerio de las TIC, por supuesto que es importante. Lo que me temo, y aquí me estoy poniendo un poquito algo convencido, eh, el sombrero negro es que no va a ser suficiente. Eh, eh, yo estaba recordando, ahora que lo veía Carlos, algunos eventos que se hacían en la UPC, que Carlos recordará, y hablábamos sobre los avances de la agenda digital en el Perú, y yo en algún momento dije, bueno, la verdad es que no veo ningún avance, y me veían bastante mal. Este, y dije, bueno, de repente me estoy equivocando, hay algo que no estoy viendo. Veía hace tres días este, una publicación sobre una encuesta, sobre, una, sobre un estudio que había hecho Centrum de, de la Católica, de mi alma mater, sobre competitividad digital, y habíamos bajado, todavía estábamos creo en el puesto 62 de 63, o 63 de 64, pero en el 60 y tanto. Creo que le ganábamos solo a Venezuela, me parece. Pero lo que me preocupó más es leer, eh, respecto a ese estudio, que estamos en una tendencia a la baja, o sea, la tendencia es mala. Entonces estamos, digamos, dando los primeros pasos con la red dorsal nacional de fibra óptica pensando en crear... El... Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? ¿No? Porque si, si, si estamos bajando y la tendencia se hacía mal, bueno, hay algo que hay que repensar y reformular. Y yo creo que la cosa va va, va, va, va por ahí. Este, y, y, y ya para, digamos, dejar de lado el tema del, del empowerment, del enforcement, del enforcement, que necesitaría una entidad para alinear todos estos criterios, yo digo hoy día es lo que se vive, por ejemplo, en materia de despliegue de infraestructura para telecomunicaciones tenemos decisiones absolutamente contrapuestas de ministerios. Mientras un ministerio dice se va por acá, el otro ministerio dice se va por allá. Y a veces son de tres o cuatro ministerios distintos. Entonces, imagínense ustedes para algo mucho más trascendental. No quiero decir que el despliegue de infraestructura no es indispensable, porque esta es la base de todo lo que estamos conversando en este momento. Pero imagínense para algo que va a tener mucho mayor trascendencia social, cómo no va a ser necesario una entidad que pueda estar por encima orientando, alineando, imponiendo y efectivamente haciendo cumplir las políticas y las decisiones. Y para ello, yo creo que lo que se necesita es repensar también eh, eh, cómo es el diseño de esta nueva entidad. Otra vez, lamentablemente, me pongo el sombrero negro. Si vamos a crear un viceministerio de TIC con los clásicos ROF, MOF, Canciones y Funciones, discúlpenme, pero vamos muertos. Este viceministerio TIC va, tendría que ser fuera del tema del rango un viceministerio o una entidad moderna. Una entidad que, por ejemplo, fuera del tema remunerativo, eso lo doy por descontado, tiene que haber una remuneración adecuada, tiene que contar con personal capacitado que viva y que desarrolle la cultura de transformación digital. Leía que hace un tiempo el Banco... El BBVA en España había invitado al retiro, había despedido, había sacado, como quieran ustedes llamarlo, a más de 64 gerentes que les llamaban los gerentes no digitales, porque estaban en este proceso de transformación. Yo creo que una entidad, sea como se llame, o se ubique donde se ubique, que va a tener un rol tan importante en el país necesita contar con un personal que realmente esté convencido y capacitado y que tenga inclusive esa capacidad, esa formación y ese conocimiento para que cuando se acuden a, a, a eventos internacionales no tenga la necesidad de bajar y de coordinar con otros ministerios, con otras, con otras dependencias, que tengan la suficiente capacidad de ejecutar las decisiones por ellos mismos y ante ellos mismos. Es como si pues uno acude a una persona para que... Este, eh, a un nutricionista para bajar de peso, ¿no es cierto?, y se encuentra con el nutricionista pesa 140 kilos y lo recibe con una Coca-Cola regular y una hamburguesa totalmente... Es decir, no, no podemos pensar en desarrollar la industria de las telecomunicaciones con un aparato estatal elefantiásico con ROF, con MOF, con los criterios de dependencia presupuestal, con los criterios que dependen, depiendo finalmente de una presidencia del Consejo de Ministros, que además cada organismo tiene sus roles, sus prioridades, sus preocupaciones, porque finalmente somos, somos seres humanos. Entonces creo que eso también debe formar parte de esto que pensemos. Y lanzo una idea, finalmente una idea un poquito más subversiva. ¿Por qué tienen que ser necesariamente las cabezas nacionales? ¿Sí? ¿Por qué los ministros o los presidentes de estos organismos tienen que ser necesariamente peruanos? No cuestiono la capacidad de los ciudadanos peruanos. Digo simplemente a título de reflexión. Gracias. Eh, bueno, si bien coincido definitivamente en que es muy probable que nos vamos a quedar cortos, creo más bien desde la perspectiva más positiva posible para que empecemos a andar ya con, con estrategias claras y dar los pasos, que nos la creamos como que esto fue, o sea, esto que tenemos o que vamos a tener mañana, eh, creamos que ya, ya es una realidad, que ya es el ministerio o la, la entidad esta que soñamos, con la que soñamos, para realmente todos los actores del sector público, de las organizaciones sociales, del sector privado, de las entidades, eh, de todo, de toda naturaleza. Eh, apun, apuesten por esta entidad por este PICETIC que sea como nuestro ente rector y al cual nosotros nos alineemos y tengamos, y es un tema ahí de actitud que definitivamente lamentablemente nuestra naturaleza humana no nos, no nos permite mucho ser, esa actitud articuladora esa actitud de justamente actuar como que estuviéramos trabajando con estándares de eficiencia ¿No? y olvidarnos de que somos un ministerio y que tenemos que todas las mesas posibles que puedan existir tienen que tener algún tipo de participación. ¿Cuántas, ¿En cuántas mesas participamos los que pasamos por el sector eh, público, o que hemos pasado, algunos que han pasado alguna vez por el sector público? Sabemos que asistimos a una cantidad de, de grupos de trabajo, comisiones, mesas, etcétera que mucho, perdonen la palabra, pero mucho es calentar el asiento, cumplir, decir aquí estuvimos, fírmenme y, y, y no está pasando mayor cosa. Entonces, para mí sí, sinceramente, creo que tener un bicetí eh, que tenemos que creer que es como que fuera ese ministerio con el que soñamos o esa entidad con la que soñamos, eh, darle toda todo eh, el poder realmente para que nos pueda Dar las directrices, ordenar las pautas, trazar las rutas, invitarnos sí, a participar a los distintos actores con representatividad, por supuesto, para ponernos de acuerdo en el menor tiempo posible y comenzar a caminar con las estrategias que, que necesitamos para empezar a subir del puesto 67 al 60, no, 64, al 60, al 50, eh, aceleradamente. Así como con PISA subimos, ¿no? Logramos mejorar. Del último puesto, en dos años pudimos lograr unos resultados mejores y seguramente en estos con una serie de estrategias que hacemos que tuvieron que pasar por este tipo de actitudes articuladoras de ponernos de acuerdo y avanzar hacen posible esto, entonces realmente mi mensaje es, es ese, no tenemos que todos los actores realmente en este momento colaborar a que eso es lo que tenemos, no sé qué tanta normativa se requiera para que se le dé, eh, todo este tipo de, de autonomía y de poder de decisión que, que planteas, ¿no es cierto?, para eh, que no lo entendamos como un, una, una entidad que al final, finalmente va a terminar no pudiendo hacer muchas de las cosas y que, bueno, desde lo más alto que puedan ordenarnos, en eh, buena hora eh, venga para poder realmente caminar con esta estrategia que todos esperamos. Y antes que te vayas para... Que... Tomás, por lo menos la, la primera, una ronda más. Este, yo creo, Carlos, permíteme que me atreva a hacer alguna infidencia. es Esta idea del viceministerio con la Secretaría Digital es una idea que ha surgido del campo en este, en este gobierno. Si leemos los informes, y la mayoría de documentaciones donde hemos estado, mucho de lo que estamos aquí compartiendo era o agencia o ministerio, y agencia fundamentalmente se decía que no, porque el Estado no tenía modelo de agencia a excepción de, de Indecopi como tal. Con la reconstrucción lo primero que se ha hecho es crear una agencia, es crear una agencia transversal que pueda coordinar con la diversidad de entidades. La discusión de por qué no ministerio, y en esencia he sido yo uno de los que, que planteó, la idea de no, poderlo, no sectoralizarlo en un solo estamento porque hay otras cosas más transversales. Entiendo que colocar la CODESI, la Comisión de Desarrollo Social e Información, en el viceministerio de Comunicaciones, el próximo vicetic, es este camino de coordinación transversal. Pero la pregunta va enfocada, va de nuevo a los panelistas, estamos hablando del Estado, estamos hablando finalmente de las entidades gubernamentales, que estarían en coordinación, un espacio de lineamiento, de gestión y todo lo demás. Los principios de la Cumbre Mundial de Social e Información habla de que esto es multiestamentario. ¿Cómo en ese espacio de coordinación nuevo, institucional, deberían participar sociedad civil, sector privado y académico? ¿Cómo si normalmente en esos espacios no se tiene poder efectivo, por parte de estas entidades normalmente son voz y no voto, o estamos pensando en algo como la Comisión Nacional de Trabajo, donde sí hay efectivamente un espacio, o las mesas de lucha ante la pobreza, o el mismo acuerdo nacional que tiene estos diferentes estamentos? La pregunta entonces específica es: ¿Cómo sociedad civil, sector privado y academia van a participar de esta nueva institucionalidad gubernamental? Lo mandaron a primero a Carlos. Está bien, me hubo. Nuevo... La caja de, de hacerlo peor porque... no voy a poder. Okay. Sí, este. Yo creo, en realidad, en, en, nosotros tenemos muchas cosas que construir. ¿no? En realidad, este, y un, un avance importante, y creo que va a hacer uso de un término que usó ahorita eh, Lucía, el, el tema de la actitud. ¿no? En primer lugar, yo creo que hay un tema de actitud sumamente importante, que es el de la, de la apertura ¿no? a todos los sectores que tienen un rol válido, relevante no en la sociedad. Y por eso es que en primer lugar, ¿no? en la segunda sesión de la CODESI, la semana pasada se abrió el tema para que todos tengan voz y voto. Yo creo que eso está ahí, creo que todos estamos de acuerdo y creo que se regresó, como dijo Erika, a los orígenes de la intención que había sido en un momento la CODESI. Luego, este, creo que todos este, los que estamos tratando de, de, de desarrollar este camino no nos preguntamos, o sea, lo mismo, o sea, ¿cómo vamos a hacer para que todo esto funcione? ¿No? ¿En qué instancia, en qué plano, en qué momento, cómo se va a organizar todo esto? ¿No? Yo creo que aquí, ¿no? y eso es mi… de repente mi, mi, estoy, voy a compartir mis primeras reflexiones alrededor de eso. Eh, tenemos una, una oportunidad que es muy importante y que es, por ejemplo, para comenzar, las, estas… Estos ocho proyectos regionales que tienen que combinarse este año y entrar en operación, en ocho regiones del país. Eso es una realidad, o sea, eso va a entrar en operación, está acabándose su despliegue en medio de una serie de inconvenientes que también, como en todo proyecto, había. Pero eh, la, la gran oportunidad cuál es, es que vamos a contar con infraestructura que antes no hemos tenido, infraestructura que llega a todas las capitales de distrito en esas regiones. Entonces... Ha habido toda una gran expectativa por el tema de la dorsal, 180 capitales de provincia. Ahora no, ya comienza a crecer la expectativa en estas regiones porque llega la infraestructura y el tema es, ¿cómo hacemos para usarla? no. Y, y esa pregunta, o sea, cuando ¿cómo hacemos para usarla? Eh, eso no lo puede hacer solo el, el Estado. O sea, si, por ejemplo, ya estuviéramos mañana, mañana amaneciéramos con Viceministerio de TIC, ¿no? yo tendría que generar una reunión articular, primero que nada con los sectores luego ver ¿no? la convocatoria a los demás. Pero primero que nada, no tendríamos que ver con los sectores, cómo nosotros mismos nos reorganizamos para hacer tantos proyectos, ¿no? para cubrir eh, las necesidades que los sectores mismos ahora no se pueden porque o no se podían porque no había infraestructura, no podíamos atender de repente necesidades de salud porque no había, no había infraestructura y habían los especialistas, pero en, en solamente en principales ciudades o no, de repente yo no podía hacer diagnósticos de la agricultura, de las plagas, porque tenía que enviar personas a lugares distantes, en lugar de poder, poder de repente tomarle una foto a la, a la hoja de la quinoa, que ya que, que está con una plaga y que nadie la puede analizar en, en un sitio remoto. Pero ahora sí lo voy a poder hacer. Entonces tengo que coordinar en primer lugar con los sectores y trabajar además también, porque también de la noche a la mañana no va a pasar, que todos tengamos ya el tema de la cultura digital impregnada, no eh, en, en nosotros mismos y que creamos además en, en el potencial de, de las TIC ¿no? para desarrollar mejor y más eficientemente nuestro, nuestra labor en todos los sectores. Entonces hay, eh, Juan lo comentó, hay un tema de la cultura digital no que también es una base que todavía no tenemos ¿no? Eh, y, y, y lo confieso ese es, eso es un tema que incluso en el propio MTC también o sea, se nota, o sea, no, no tenemos esa cultura todavía impregnada en todos. Entonces este es el caso del Estado. Igual seguramente sucede en, en, en algunas empresas, PYMES, MIPES, más que nada, y también este, eh, en los individuos, por supuesto. ¿no? Entonces hay que trabajar ¿no? lo que es este tema de la cultura digital. Este es un tema básico. ¿no? Le podemos, podemos, podremos desarrollar programas de alfabetización digital. Todo ese tema de la cultura va a ser muy importante para que realmente este, el tema cobre fuerza. Si no tenemos eso, también yo creo que vamos débiles. ¿No? Entonces, ahí hay un espacio de trabajo grande. Y, y luego, bueno, eh, tendremos que seguir este, viendo con las regiones. Para mí, realmente, esta entrega de, de redes, que son algo no tangible, ¿no? son un gran desafío. Además, en las regiones mismas, ya las autoridades saben que va a llegar ¿no? y nos preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo la usamos? Entonces, yo no tengo la respuesta, pero sí creo que eh, crear los espacios, generar estos espacios, los espacios adecuados, de organización y de trabajo para tener incluso mecanismos de cómo se va a afrontar el tema. Entonces, al final, yo creo que nada está todavía dicho. ¿no? Son muchos temas que tenemos que construir, pero al menos no es importante tener la base institucional para comenzar a desarrollar todo esto. Okay. Eh, bueno. Quisiera contar un poquitito, brevemente, sobre, les había mencionado la Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales para llegar a abordar el, el tema. Eh, nosotros nos planteamos ahora sí un modelo, que lo hemos denominado el modelo de inteligencia digital. Inteligencia digital no es un concepto que nos hemos inventado, obviamente, es un concepto que ya está definido eh, en ámbitos internacionales y que describe eh, la sumatoria de lo que es ciudadanía digital, creatividad digital y emprendimiento digital. Y esto es lo que pretendemos, no? definitivamente en este momento tenemos que desarrollar en todo el ecosistema educativo, en todos los actores que comprenden el ecosistema educativo, empezando por estudiantes, docentes, directivos, eh, actores que de la administración, de la gestión eh, escolar e interescolar, eh, Ministerio de Educación como tal, es decir, todo lo que comprende el universo educativo público del, del país, eh, pretendemos que eh, rumbo hacia el 2021 eh, tengan esta cultura digital y actúen sean conscientes de su rol y de sus eh, roles de sus derechos no eh, en esta en este mundo en esta era digital y entonces en ese sentido esto nos está empujando realmente primero como ministerio de educación eh, a tener que trabajar con este eh, entendiendo que estamos hoy día en un mundo, en, en la era digital en un mundo en línea fundamentalmente que nos empuja realmente a actuar con eh, sentido de comunidad aprovechar todo lo que el internet hoy día nos permite, no solamente el internet como una herramienta ¿no es cierto? como un recurso en el cual yo puedo entrar y, y acceder a, a tener información y hacer una serie de actividades personales sino todo lo que el mundo en línea nos permite en el sentido de comunidad en el sentido de trabajo colaborativo en el sentido de las posibles articulaciones que también podemos hacer, entonces eso plasmado al ámbito educativo es lo que estamos trabajando hoy y eh, con tu pregunta de cómo podemos eh, cómo van a entrar los distintos sectores, no los distintos actores eh, no solamente desde el sector público, el sector privado la academia, es decir todos los desde todos los ámbitos cómo van a entrar, yo sí eh, inv invocaría, no invitaría a, a MTC y al equipo que está trabajando en torno al BICETIC, eh, que no esperemos, no vayamos por esas etapas de primero los sectores, después involucrarnos, como son todas las políticas, no todas las políticas públicas, de, primero vamos a hacer una política multisectorial, después vamos a invitar a las regiones a que se sumen, eh, cosa que ya estamos haciendo nosotros con la estrategia de tecnologías digitales, por cierto, en las regiones, eh, directamente plan regional, multisectorial, eso es lo que ya venimos haciendo con la política de inglés y ahora con la de tecnología, pero si vamos por esas etapas realmente esta sí es una oportunidad, organizaciones como las que están presentes aquí en un tema tan trascendental como el acceso al internet y al mundo en línea realmente que están participando tan activamente tienen que tener un rol protagónico la academia hoy día tiene que tener un rol protagónico desde el inicio entonces yo sí diría, no sé cómo es la forma eh, legal, la, la forma operativa para hacerlo, pero sí tenemos que pensar que desde este BICETIC tienen que estar ya eh, en, eh, conformando no un, una mesa, un grupo de trabajo con los distintos sectores desde sus inicios Bueno, el tema de los espacios eh, como me mencionaban acá en el panel es eh, a nivel público es bien complejo, bien engorroso. Nosotros, por ejemplo, para, en el sector comercio exterior, para promover la asociatividad de empresas, para poder elevar la competitividad peruana en ciertos sectores, a nivel público y privado, es muy complejo ¿no? asociarlo. Y En las diferentes mesas en las cuales participo, también es muy difícil que lleve una agenda eh, muy estandarizada, muy homologada, en donde todos apuntemos a un solo objetivo nacional. ¿no? Eh, de hecho nosotros, este, los espacios internacionales nos acomodan un poco más porque nos fuerzan a nosotros como país a competir o a estar y eh, llegar a esos estándares en donde por ejemplo Chile, Colombia, México hablando desde el Pacífico pero otros países por ejemplo los ASEAN Malasia, Singapur, Tailandia nos exigen a nosotros como no solo como gobierno sino como sociedad elevar esos estándares y nos comprometen al sector público-privado para poder trabajar en un solo objetivo común. Pero cuando se trata de temas nacionales, en donde por ejemplo está la mesa de logística, de facilitación de comercio, o la mesa de, dinámico, de emprendimiento dinámico, alto impacto de innovación, los intereses son bien disímiles y es muy difícil trabajarlos. Entonces lo que se tiene que hacer es primero identificar cuáles son las necesidades de todos los sectores, ¿no? el sector académico, el sector de la sociedad civil, el sector público de hecho liderado por el sector público porque es el que a nivel mundial es el que mejor trabaja, mejor, da un, da un respaldo mucho más eficiente, mucho más transparente también, de lo que se pueda trabajar en esos intereses que se manifiestan en diferentes aristas de la sociedad, académico, sociedad civil y público. ¿no? Y nosotros, este, eh, por ejemplo, en la mesa que trabajamos varias mesas con el Ministerio de la Producción nos ha resultado muy bien, en el de poder primero identificar cuáles son los intereses. Después, cuáles son los actores específicos que van a lograr el mayor impacto, cuáles son los que tienen la mayor masa crítica eh, a nivel privado o a nivel público, en donde podamos nosotros a través de estos acuerdos que se logren en la mesa tener un mayor impacto, no solo a nivel de Lima, sino también principalmente regionales, donde tenemos una gran debilidad en esta llegada como gobierno a nivel este, regionales, y a través de esa identificación de intereses y actores recién llevados a la mesa. El problema está que el liderazgo ahora en el nuevo viceministerio va a tener que hacer ese trabajo previo, que hoy ya de repente lo ha hecho, en esa identificación de necesidades y actores, y llevarlos a una, a una mesa, ¿no? no solo en Lima, sino a nivel regional. Y eh, yo he hecho en, en la participación, la experiencia que, que hemos tenido, eh, sobre todo en el ámbito nacional, si nos ha funcionado muy bien esa, esa metodología, ¿no? identificación de necesidades, actores, y luego llevarlos a la mesa... Pero lo que sí en el ámbito internacional no funciona bien es porque finalmente tenemos como que una competencia contra alguien, ¿no? Contra un país, contra una región en donde nosotros nos amalgama como país y lo, nos hacemos un solo puño y, lo, y enfrentamos los retos internacionales. En este caso, cuando se trata a nivel nacional, nosotros también hemos tenido muchas problemáticas porque los intereses de, los, por ejemplo, el sector agroexportador, que yo esto lo veo directamente, es muy complejo el haber desarrollado estas famosas asociaciones como Projas, ProCitrus, eh, asociaciones de clase mundial, en donde refleja muy claramente los intereses de los stakeholders y los directamente involucrados y también el gobierno, pero solo se producido en nichos muy específicos. Pero como, como, como se repite en casi todos los ámbitos eh, a nivel nacional, son cuando competimos a nivel internacional. El tema de reto es a nivel nacional, en donde creo que ahí el viceministerio va a tener, bueno, ya el nuevo viceministerio tiene el respaldo de todas las entidades de gobierno para poder, porque es un tema sumamente importante el de la conexión a internet, finalmente el, de la, el, de el acceso al conocimiento, la formación, la información, que es algo sumamente importante para poder elevar nuestro estándar de competitividad. Yo quiero destacar solo dos temas que para mí son el tercer pilar de, de la institucionalidad que de alguna manera Carlos ya lo había mencionado, uno es el de la cultura digital y el otro es el de la difusión eh, y la cultura digital en dos niveles, la cultura digital entendida como expertise como capacidad como educación, como formación académica que es algo a lo que creo deberíamos aspirar digamos, respecto a aquellos funcionarios que se vayan a dedicar a esta tarea en el que asume esta función. Y otra, que creo que es más sencilla, pero es probablemente más importante que la primera, es el conocimiento, el saber qué es y para qué sirve, que no es lo mismo que la expertise. Y esto creo que es fundamental, porque en la medida en que a nivel del Estado los funcionarios no sepan qué cosa es, ni las TIC, ni la cultura digital, ni sepan de la importancia en internet, ni sepan de por qué es importante crear un viceministerio TIC y lo van a pensar simplemente como, ah, esto es comprar computadoras desde el punto de vista político, bueno, ¿qué me reditúa esto? O esto es, bueno, hacer páginas web, o alguno un poquito más avanzado, unos pocos dirán, bueno, esto va a significar, pues, eh, virtualizar los trámites, que está bien, pero yo Casi, casi era una apuesta que el 99% de los funcionarios públicos no tienen este segundo nivel de cultura digital. Y esto, otra vez, discúlpenme, por favor, me hace ser un poco pesimista. De, de verdad, discúlpenme, pero es que creo que cuando planteo estas cosas es precisamente para llamar la atención, es que sobre ahí es que tenemos que trabajar. Yo dudo muchísimo que si a nivel del Estado no todos saben siquiera de qué se trata, Van a apoyar algo que es desconocido. Y el otro nivel es el nivel de la sociedad. A mí me parecen estos eventos importantísimos, importantísimos, fundamentales. Sin embargo, creo que la prédica entre conversos no siempre es productiva, ni la lectura de manos entre gitanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empujamos al funcionario público? Cómo empujamos al policymaker, cómo empujamos al presidente del partido político, cómo empujamos al ministro a entrar en esta onda y ver que esto es algo importante. Desde abajo hacia arriba también. Y si la gente, el común de la gente, no los que estamos acá sentados, que probablemente son los que de alguna manera conocemos, leemos, estamos involucrados o nos dedicamos a esto, sino el que está en la calle y no sabe de qué se trata, no va a tener tampoco esta habilidad de cuestionar, de preguntar y de saber que esto realmente es mucho más importante para su vida respecto de cualquiera otra cosa que en ese momento tenga. en mente. Porque esto es finalmente su vida, su desarrollo, su futuro. Esto es lo que marca el desarrollo económico en los próximos años. Entonces, creo que esta, esta, esta tercera digamos eh, pata del de desarrollo de la institucionalidad, conocimiento, o cultura, más difusión, hay que también, abandon, eh, digamos, no abandonarla. Se lo comentaba a Carlos en, en alguna de las sesiones que tuvimos. Hay que difundir esto muchísimo. Hay que difundir entre la gente que no tiene idea. No necesariamente a nivel de los funcionarios, pero sobre todo a nivel de la sociedad, del ciudadano de aquí Te tomo, te tomo el pesimismo, lo voy a poner un poco encima, y es. Claro que somos los sospechosos comunes de siempre, ¿no? O sea, relativamente nos encontramos en diversos espacios, los mismos grupos, con diferentes sombreros, blancos, negros, de diferentes colores. Y la pregunta puede ser enfocada en, ¿y si el problema de institucionalidad no es la falta de un viceministerio, no es la falta de una institución, sino la estructura social en la cual vivimos? Tenemos por lo menos 16 gremios diferentes de TICS, para lo que es el tema de social y de información. Tenemos una variedad de instituciones del sector privado que las TIC las ven como meramente utilitarias y no transformadoras digitales. Eh, tenemos que la academia tiene niveles de inversión en IMAX +I de 0.06, sumamente bajos, y el tema digital es pensado fundamentalmente en la conectividad. O sea, lo, lo digital o la sociedad de información es, es la conexión. Eh, tenemos entidades de sociedad civil, de derechos humanos, que para ellos el tema de privacidad en entornos digitales no es parte de la problemática de los derechos humanos. Pero hay entidades de, de, de, de temas digitales, de derechos digitales, que sí se preocupan de esa otra extensión hacia el otro lado, pero son muy poquitas, con referencia a la cantidad de las, la mayor sociedad civil que está dedicado a temas de agua, de salud, de saneamiento, de educación, de transporte, de infinidad de temas. ¿Cómo combatimos la falta de institucionalidad social? ¿Cómo convertimos a esos que están afuera? ¿Cuál es el mecanismo de evangelización digital? hacia afuera. Nosotros todos estamos convencidos de que es necesaria una institucionalidad, podemos discutir cuál es la institucionalidad, estamos convencidos de que es multiestamentaria, podemos discutir sobre quién es el representante de cada sector, estamos claros de que tiene que haber una educación digital, no estamos claros de cómo tiene que ser esa educación digital, qué tan profunda tiene que llegar, qué tan eh, niveles de discusión. El parlamento en el parlamento ahorita están discutiéndose por lo menos una docena de proyectos de ley que tienen que ver con diferentes aspectos digitales cuántos de nosotros estamos siquiera participando en esos debates en esos espacios por ahí veo a marco que está que ha estado trabajando en esos temas en el congreso ahí también se van a tener que debatir y también hay los espacios como el acuerdo nacional donde también se está trabajando y los espacios de políticas de estado entonces y si el problema no es la falta de un viceministerio sino nuestra estructura social y empieza ahí la última ronda. Bueno, eh, a ver, tres cositas que quisiera decir. Yo creo que la respuesta ya la han dicho de algunas maneras, ¿no? La primera cuestión, eh, en parte el problema es este, definitivamente pienso que en, en gran parte es el problema y eh, un tema... que Sí, lo iba a comentar y lo han dicho acá, es el tema de la difusión. O sea, yo creo que de las primeras acciones que se tienen que hacer desde el BICETIC, o sea, empezando porque insisto, me la creo, me la quería creer, me la creo y, que, y invito a que todos se la crean, que sí tenemos ya mañana, hoy, una institucionalidad, eh, un ente que institucionalmente nos va a regir y nos va a conducir y nos va a mandar por, por las buenas eh, riendas y entonces… Eh, a partir de ello, la primera, casi primera acción que creo que hay que hacer, una vez que bueno, se recojan todas las mesas que hay, o sea, se tengan identificadas claramente y sistematizadas y todo lo que queramos de todos los tipos de organizaciones que hay relacionadas con las TIC, desde todos los ámbitos y sectores, una vez que tengamos identificado, inmediatamente hacer esta esta gran evento de difusión y campaña, ¿no? Con todo un plan, con una serie de estrategias de difusión, pero que parta con algo así potente de entrada. Eso como primer paso, señores. Tenemos nosotros dentro de la estrategia, y es otra vez termino con una última propagandita de nuestro modelo, ese modelo de inteligencia digital, eh, si bien, como decimos muchas veces cuando comenzamos estos proyectos, los líderes tenemos que ser de la década del 60, pero todo el equipo que construye con estas ideas tiene que ser gente que realmente estamos en el tema de tecnologías, de innovación en el tema de, de, del Internet y de la era digital, muchos jóvenes que están regresando de otros países y que están apostando por trabajar en el sector público, cosa que me emociona realmente eh, ver y que, y que han sido parte de parte de estos jóvenes, han venido a Educación y, y han sido parte de la construcción de este modelo de inteligencia digital. Eh, con, con estas iniciativas de agilidad, estos principios de agilidad con iteraciones rápidas no todo este tema de design thinking muchos de ustedes seguramente han, han llevado algún cursito o cursote o trabajan con este modelo de eh, con esa metodología de design thinking para que con prototipos ágiles vayamos haciendo iteraciones probando y inmediatamente ir mejorando y escalando a un nivel cada vez mayor, yo creo que ese enfoque tiene que estar planteado aquí también desde eh, lo que es este plan eh, a construir no esta política esta estrategia eh, de las tecnologías en el Perú eh, sí bueno eh, en realidad tu pregunta Eric este si, si hubiese una respuesta digamos contundente sería la solución probablemente al país no solo el problema de la institucionalidad en el mundo digital ¿no? es así, sí, sí, sí. este bueno sí sin duda, pero digamos para acotarlo un poquito y, y, y nuevamente en esta línea de eh, plantear digamos aquellos temas sobre los cuales se puede, se puede trabajar. ¿no? Este, eh, eh, sí, esa institucionalidad, esa cultura finalmente nace de la escuela, ¿no? de la casa y de la escuela. Entonces este, eso es un poco lo que, lo que, lo que también habría, habría que, que, que trabajar. Pero sí creo que se puede adelantar sin necesidad de esperar, yo sí creo que eso se puede adelantar sin necesidad de esperar la existencia o la constitución del, del, del viceministerio, o finalmente como fuese a llamarse, a difundir, al menos entre los funcionarios públicos, este, esta cultura. Yo estaba pensando, no, no, no puede ser posible que acá en el Perú, con un solo clic, y nada más uno se compre un reloj de mil dólares, y con un solo clic no se pueda comprar un celular de 50 dólares dentro del Perú. No puede ser, pues, no puede ser. Uno... Por Amazon se puede comprar un reloj de mil dólares. Con clic ya está, se carga su cuenta. Uno quiere comprar un teléfono celular, una empresa operadora, con clic no basta, no puede. No se puede. No puede ser posible que todavía sigamos con la cultura del papel, de la letra grande, de la letra... y no virtualicemos las... Pero eso está en la mente todavía de los funcionarios que no tienen esta cultura digital. Entonces creo que podríamos avanzar desde ahora y eso podría ser un primer paso para... Digamos, esto que va a ir generando, por supuesto, poco a poco la institucionalidad que necesita. No nos olvidemos que, y este es un foro, me hablé de foro de gobernanza de Internet en el Perú, en la medida en que tengamos cada vez más consolidada esta institucionalidad, vamos a tener nosotros cada vez un poquito más de presencia, que hoy día no la tenemos para nada, en lo que es gobernanza de Internet en el mundo, donde quienes tienen lado fuerte son otros países, normalmente del hemisferio norte. ¿no? Bueno, sí, el tema de, de la cultura digital, internet en el país, nosotros que vemos el tema de comercio internacional está muy atrasado, inclusive ¿no? sí, nosotros dentro del sector comercio exterior hemos diseñado programas para insertar a los exportadores, que es un sector el más moderno del país, son solo 8000 mil empresas de las 4 millones de empresas registradas en el Perú, es decir, casi nadie, si uno divide ocho mil entre cuatro millones, casi nadie exporta, y a pesar de que son las más modernas, yo diría que menos, solo el 10% de ellas tienen la cultura digital inserta dentro de su institución, imagínense, las empresas más modernas. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo al interior del país, bueno, con las instituciones, nos apoyamos mucho del MTC, del Ministerio de la Producción, pero también instituciones internacionales, Banco Mundial y otras este, multilaterales, para promover, la insert, la insert, eh, insertar a estas empresas en el mundo digital y dejar ya de lado el comercio offline, sino darle mucha más fuerza al comercio online, que es lo que están haciendo los países del Asia-Pacífico, en donde nosotros estamos tomando esos modelos de promoción internacional de las empresas. De hecho, en el sector público nos falta muchísimo por trabajar, pero también hay una gran parte del sector empresarial peruano que no está alineado a estas nuevas tendencias digitales y que nosotros tratamos de promover para finalmente lograr ese mayor conocimiento, esa mayor interacción, esa mayor eh, profundización de la competitividad a nivel de conocimiento que le trae el internet y la conexión internacional. Nosotros este, tenemos programas diseñados específicos en donde estamos ahorita capacitando a 15.000 empresas, programas de, de, de marketing digital, y diferentes herramientas digitales para, pues, inclusive, hace un mes con Google desarrollamos, o bueno, nos, nos, estamos trabajando este garaje digital en donde comenzamos a desarrollar programas con, eh, de, y de que te dan herramientas específicas para insertarse en el mundo digital eh, a través de comercio internacional. Son herramientas, son eh, apoyos, son sponsors que estamos obteniendo a nivel nacional e internacional para que por lo menos esas 8.000 empresas que son el 0.01% del universo empresarial peruano, puedan tener, aprovechar mucho más de lo que estamos hablando y lo que van a hablar en, esto, en, en estos dos días, de lo que significa y la importancia de Internet, no solo para los negocios, sino para la sociedad civil, para, la, para, para el bienestar de la sociedad civil en general. Gracias. Yo solamente quería añadir algo que creo que también es bastante importante. Y bueno, eh, creo que de alguna forma este, se ha tratado de mencionar, pero yo, yo creo que eh, eh, Perú, no este, su gente y, y de repente en particular este, los jóvenes peruanos tienen un gran talento y de repente con la herramienta que nativamente dominan los llamados millennials, no tenemos una fuerza ahí sumamente importante para tener presente. ¿no? Yo creo que tenemos que... Eh, de, de, de dicho de buena manera, por supuesto, este, utilizarlos de la mejor forma. ¿no? Los jóvenes que egresan de las universidades y muchos jóvenes profesionales también, ¿no? utilizan las herramientas digitales e eh, innovan y emprenden muchas este, eh, aventuras de empresas a veces muy exitosas. ¿no? Están, yo creo que, todos ellos seguramente esperando simplemente tener una muy buena oportunidad para aportar en favor de su país. Yo a veces le comento a mi, a mi esposa y en familia que eh, me gusta mucho el, el, el, el, el esquema del programa este musical Yo Soy. ¿Por qué razón? Porque podemos ver siempre que surgen y surgen inagotablemente talentos, ¿no?, Simplemente porque existe la gran oportunidad para ellos, ¿no? Eh, yo creo que en, en, en general podríamos hablar de algo similar, o sea, hay eh, muchos eh, talentos eh, jóvenes peruanos que están esperando la oportunidad, la oportunidad laboral también para poder apoyarnos y estar con nosotros en, en tantos proyectos que queremos hacer, ¿no? Lucía comentaba, de repente, pues, lo, eh, a mí me dejó fuera porque comentó lo de la década de los 60. ¿no? De repente tenemos, tendremos, y nos han confiado a eh, liderar. Pero, efectivamente, yo creo, yo creo, eh, tengo una gran fe en la, en la fuerza joven del Perú, no para salir, eh, para sacar adelante tantas expectativas que tenemos todos nosotros. Nada más, yo creo que. Se ha dicho ya bastante al respecto y solamente eso iría. Gracias. Gracias. Agradecer a, la, a, a nuestros miembros del panel que han sido nos han dado una luz de lo que va a seguir en este diálogo. Yo solamente una reflexión final y, este, y de hecho lo interesante de la última sesión es que precisamente mañana vamos a hablar de Perú Digital rumbo al bicentenario, ¿no? Una sociedad digital. Empezamos y cerrando con esta discusión de cómo llegamos hacia un Perú Digital. Por lo menos tenemos que tener un Internet libre, abierto, neutro y para todos. Y con eso agradecerles y creo que tenemos un coffee break. Muy, Muy bien. bien, muchas gracias a quienes han participado en este primer panel, Institucionalidad Digital. Y también a Eric Iriarte de Alfa Ready que participó como moderador. Como se indicó, tenemos una pausa café de 30 minutos a las 11 en punto. Empezaremos el segundo.